Hola, buenos días. Daros la bienvenida a todos los asistentes a, a este webinar organizado por la Oficina de Ayudas al Sector TIC, de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. Me gustaría empezar por presentarnos a, a los participantes, a los ponentes. Eh, tanto José Miguel como yo pertenecemos a Zavala Innovation Consulting, que estamos colaborando con la oficina de ayudas al sector TIC para dar un, un servicio complementario a la base de datos de, de ayudas en, en un programa piloto que estamos haciendo durante seis meses. En Zavala Innovation Consulting somos una consultora a nivel nacional especializada en gestión de la innovación y en gestión de, de financiación de la innovación. Eh, y uno de nuestros puntos fuertes es la, la fiscalidad. Eh, nos pareció interesante hacer un análisis para eh, las empresas del, del sector, para las empresas desarrolladoras de software, empresas TIC en general, de cómo aprovechar las declaraciones fiscales, porque entendemos que es una fórmula muy interesante, que se rentabiliza muy rápido, eh, que para las empresas del sector eh, está infrautilizada y, y no entendemos por qué, porque realmente tiene ventajas, como ya veréis, tanto en fiscalidad como en bonificaciones a la seguridad social, muy interesantes y muy prácticas y se recuperan muy rápido. Y eh, con este webinar lo que queremos es poner en, en conocimiento de vosotros cómo funcionan, eh, qué posibilidades hay para los proyectos TIC y un poco el procedimiento de, de solicitar ese tipo de, de incentivos. El, el webinar lo va a impartir José Miguel Carrión, que tenéis aquí presente. Eh, José Miguel, que está en Jaén, es, eh, es ingeniero en telecomunicaciones, eh, se ha formado en, tanto en Jaén como en Málaga y, como os decía, es andaluz, cosa que nos alegra profundamente contar con un ponente andaluz, especialista en, en fiscalidad y en, y en financiación de la innovación y, lógicamente, por su formación, en proyectos enfocados en, en tecnología, en, en TICs. Mm, a continuación os voy a dar una pequeña pincelada sobre los servicios que ofrece la oficina, tanto para los que los conocéis o, como para los que no los conocéis. Ahí sí que te pediría, José Miguel, eh, que me eches una mano. Gracias. Eh, la oficina de ayudas al sector TIC lleva un par de años funcionando. Eh, la base de la oficina es un, un buscador de ayudas eh, que está disponible para, para todos los usuarios que se conecten. Eh, la oficina tiene un funcionamiento con, con dos tipologías de acceso, uno gratuito y otro y otro premium, pero el premium, por supuesto, es, es gratuito y os da acceso a, a, todos los, a todos los servicios, tanto de la base de datos de consulta como itinerarios eh, prediseñados para diferentes tipologías, eh, incluso a, a un sistema de alertas. Los servicios que estamos implementando, los cuatro servicios que estamos implementando en este programa piloto, los tenéis aquí a continuación, son la, la atención telefónica. Tenéis a vuestra disposición un servicio de atención telefónica con un número de teléfono al que podéis eh, llamar para resolver dudas puntuales, dudas concretas relacionadas con ayudas públicas para el sector. Tenéis también una solicitud de reuniones de encaje inicial, que consideramos que es un asesoramiento a medida porque, Lógicamente, en este momento que nos ha tocado vivir, no las estamos haciendo presencialmente, en los inicios del programa sí las hacíamos presencialmente, ahora tienen un enfoque eh, por videoconferencia, pero básicamente es una reunión de una hora donde os ayudaremos a enfocar eh, tanto a la estrategia de innovación como a definir proyectos concretos o a encajarlos en convocatorias concretas que estén o abiertas o próximas a abrir. Y el último de los servicios que hemos implementado eh, son estos webinars de acceso gratuito, donde la idea es que podamos compartir eh, algunos puntos de vista importantes. Eh, os cuento un poco cómo lo vamos a desarrollar. Eh, la, la presentación está enfocada por secciones. Cada vez que finalicemos una sección, abriremos un turno de preguntas. Como no somos muchos y nos gusta que, que haya interacción, vamos a ir abriendo el turno de palabras para los que tengáis alguna duda concreta una vez terminadas esas secciones y cuando abramos el turno. Para eso os pediríamos que no utilicéis el chat para hacer las preguntas, sino que utilicéis el, el botón de levantar la mano para que José Miguel os pueda ir dando eh, puntualmente acceso y abriendo el micro para que planteéis vuestra pregunta y, hagamos la, y, y os demos la respuesta. Eh, sin, sin más dilación, pues darle las gracias a Sandetel por contar con nosotros para, para este programa. Y, y espero que, que podáis aprovechar mucho el, el webinar. Muchas gracias y, y estamos a vuestra disposición. Gracias, Daniel. Gracias. Eh, bueno, ya me ha presentado Daniel. Eh, ahí, como bien ha dicho, ¿no? soy ingeniero de comunicaciones. Eh, empecé en, en, haciendo la técnica en Málaga y luego en, en Linares, ¿eh? en Jaén. Soy de Linares. Así que, bueno, llevo unos años en Madrid, pero, pero sigo siendo andaluz. ...y volveré a la Tierra. Vale, eh, sin más, vamos a empezar ¿no? con, con, con la webinar. ¿vale? Antes de todo, agradeceros la asistencia. vale. A, eh, muchas gracias a esta situación. no. Espero que todos eh, vosotros y vosotras estéis con, con salud. Bueno, y, a, y vamos a ver si os parece interesante. Eh, el contenido eh, lo hemos dividido en, en otros siete bloques... no ...que al final, principalmente, eh, para resumir, son dos bloques principales. Eh, consiste en la deducción fiscal por IMA de Masí... Y en las bonificaciones eh, a personal investigador. ¿vale? Son los dos grandes bloques, son los dos grandes incentivos que, que al final el objetivo eh, de esta webinar es que tengáis claro eh, en qué consisten estos dos incentivos, que son los principales para fomentar ¿no? y optimizar el IMAX de más y las empresas. Eh, si realmente eh, os pueden eh, eh, servir en vuestras empresas a cada uno o vuestros proyectos, eh, eh, ¿Vale? Y, por último, cómo hacerlo, ¿no? ¿Vale? Son los la, tres objetivos. Vale, empezamos. Eh, la deducción fiscal, ¿no? ¿En qué consiste la deducción fiscal y más demás? sí, una introducción. Bien, ¿de dónde viene esto? Eh, la deducción fiscal, eh, al final, eh, esto, como sabéis, ¿no? Eh, supone un riesgo, ¿no? Supone un riesgo económico, eh, supone eh, un... No sé si me veis. Perdón. Vale, se ha salido esto. Ahora. Vale, eh, supone un riesgo, ¿no? Supone la apuesta por la innovación, eh, supone un riesgo, supone eh, un... Vale, estoy teniendo problemas con esto. Vale. Bien, perdonad. Eh, una incertidumbre, ¿no? Al final va asociado a un riesgo, está apuesta por la investigación, por por el desarrollo, por la innovación, supone siempre una cierta incertidumbre, ¿no? Al final estamos apostando por tecnologías nuevas, por productos, por procesos, que al final no sabemos, ¿no? Si va a tener éxito, no va a tener éxito, por lo cual, la administración, ¿vale? La administración pública, el Estado, lo que hace es incentivar, ¿no? Las empresas que son innovadoras, eh, la incentiva para que apuesten por esta eh, innovación de forma de ayuda financiera, ya que no sabéis, ¿no? Eh, Daniel hizo... Hace una semana la, la charla, ¿no? de, de, de subvenciones, préstamos, ahora mismo disponibles. Pero bueno, también eh, una, un segundo bloque, ¿no? De ayudas fiscales, eh, la bonificación y las deducciones. Muy importante, ¿no? Que es lo que vamos a hablar en, en, en esta webinar. Importante. Eh, todo esto viene recogido en una normativa, en una ley eh, vigente que actualmente es la 27/2014 de del 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades, ¿vale? Que en su artículo 35 recoge todas las medidas, ¿no? Que regulan los incentivos fiscales a la Ima de Masi. Bien, eh, ¿qué, es, no? ¿qué es la deducción fiscal? Eh, la deducción fiscal eh, es una reducción de impuestos, básicamente. La deducción fiscal, ¿vale?, por eh, Ima de Masi, por investigación, desarrollo, innovación tecnológica, es un instrumento utilizado para la mitigación, ¿vale?, para fomentar ese Ima de Masi, como hemos hablado. Entonces, eh, ¿en qué consiste? En una reducción de impuestos. Eh, ¿En qué? Vale, tenemos una reducción de impuestos en la cuota de íntegra del impuesto a sociedades. Como sabéis, toda la empresa presentáis una, eh, eh, una impuesto a sociedades el 25 de julio, ¿vale? Y este impuesto eh, tenéis ese derecho a reducción, ¿vale? Al final, a pagar menos impuestos eh, eh, por esta inversión en IMAD. Bien, es lo que he mencionado. Aquí tenéis los links ¿vale? de la legislación vigente en el BOE, vale, para que quede que, que esto no salga de nada. no, Al final no lo han inventado los consultores, sino que hay una legislación, hay unos criterios y hay una normativa que defiende todo y le da seguridad todo a la deducción fiscal. no, Es la ley 27 he mencionada, el Real Decreto 1.432 de 2003, que al final eh, regula el informe motivado vinculante, que más adelante veremos. Y ahí también os dejo el link ¿no? de cómo solicitar el IMV. Vale, eh, personas interesadas, ¿no? ¿A quién interesa la deducción fiscal? Vale, pues al final a cualquier empresa que haya realizado un proyecto de actividad o gasto en MASI tiene la posibilidad de reducirse fiscalmente los gastos del proyecto y la cuota íntegra del impuesto a de sociedades. Es decir, cualquier empresa... Eh, yo, por ejemplo, eh, vale, yo tengo empresas ¿no? que al final hacen proyectos tecnológicos, de telecomunicaciones, software, informática, eh, todo lo que tiene que ver con, con aspectos TIC, ¿no? Pero realmente... Eso puede ser asociado a una empresa TIC o a una empresa no TIC. Hay empresas que realizan proyectos TIC y, y también tienen esa degradación, ¿no? O hay otro tipos de proyectos, pero bueno, vamos a centrarnos en proyectos TIC, ¿no? Bien. Eh, ¿Cuánto es, no? ¿Cuánto es el porcentaje de esa, de esa deducción? Eh, pues el porcentaje eh, va desde el 12%, ¿vale? Si es innovación tecnológica, si es la pequeñita, ya sabéis, el tema más sí, la pequeñita, eh, sería ese 12% y va a, a hasta el 25% eh, en el caso de, de que sea I más D, ¿no? investigación, desarrollo. Ahí pongo entre paréntesis que es hasta el 42% o más 17%. Bien, esto es eh, básicamente eh, tiene en cuenta las dos años anteriores eh, la media. no eh, Pongamos un ejemplo que es más claro, apenas final, ¿no? el ejemplo económico. Por, por una inversión de un gasto de un millón de euros eh, en, un, en un proyecto, ¿no? en un año fiscal, como mínimo, si es de innovación tecnológica calificado, tendríamos el 12%, que son 120.000 euros. ¿Vale? Eh, si, en cambio, ese proyecto es de I más D, ¿vale? tendríamos un 25%, 250.000, pero eh, podríamos llegar hasta el, hasta el 42% teniendo la media de año anterior. Es decir, si en el año fiscal 2 anterior al nuestro eh, hemos gastado cero y el anterior cero, ¿vale? La media cero entre dos o cero, si no me engaña mi ingeniería, y, y, y entonces saldría ese 42%, ¿no? El 17% adicional siempre es en casos muy concretos que cuando el personal investigador, eh, eh, el personal interno, es personal investigador a tiempo total, ¿vale? Entonces sería ese 57%. Pero bueno, quedaros que la innovación tecnológica se queda con un 12% y el más de al 25%, hasta un 42 o un 57 en casos muy puntuales. ¿Al final qué se consiguió en esto? Bueno, Fomentar el IMA de Masí, ¿vale? Disminución de costes, el apoyo a las empresas, el retorno del gasto, es lo que quiere fomentar y, y lo que se persigue con la deducción fiscal. ¿Qué tipo de proyectos? Lo veremos más adelante, ¿vale? Pero en resumen, cualquier proyecto, ¿vale? Cualquier proyecto de gasto de IMA de Masí realizado en, en, la, en la anualidad anteriores, ¿vale? Hasta 18 años. Es decir, podemos recoger proyectos que se realizan. Hasta 18 años, ¿vale? Y también tenemos 18 años para aplicarnos en el impuesto de sociedades esa deducción fiscal. Esta deducción fiscal, ¿vale? Eh, quiero dejar claro que, que al final es una de las, primeras, de las principales vías, ¿no? Para incentivar la innovación empresarial. Eh, es muy interesante, ¿no? Porque al final es un sistema objetivo, eh, está al alcance de todas las empresas, independientemente de su tamaño y sector, ¿vale? Y todas las empresas pueden aplicar esta deducción, ¿vale? Eh, también es verdad que los efectos económicos eh, son muy interesantes porque no se contabiliza como ingreso vale, y en consecuencia no está sujeta a tributación. ¿vale? Entonces la deducción fiscal es muy interesante por I más, de más I. Luego también eh, es muy justa porque es eh, proporcional al gasto incurrido. Es decir, cuanto más se gaste en I más, de más I, mayor va a tener la deducción. Entonces empresas que gastan eh, en, en innovación, en investigación y en desarrollo una cantidad mayor, pues tendrán una mayor. Eh, deducción fiscal. vale. Eh, ahí menciona ¿no? en el último punto que, que en el caso de, de presentar resultados anuales, ¿no? que muchas veces pasa, ¿no? clientes y empresas, José Miguel, es que yo no tengo cuota, mi cuota en el impuesto de sociedades es, es negativa, no tengo, tengo insuficiencia de cuota. Bien, eh, aquí el Ministerio ¿no? Eh, eh, Hacienda, la Administración Tributaria, eh, creó un, un, una, una forma para, para solventar esto, que es mediante el cheque fiscal o monetización, ¿vale? Eh, lo, lo veremos más adelante, ¿vale? Pero básicamente es, si, si yo no tengo cuota y tengo generada mucha deducción fiscal y no puedo aplicármela, pues tengo derecho a, a que Hacienda me dé ese cheque fiscal, esa monetización, eh, el, el punto malo, que, que bueno, hay que cumplir una serie de criterios y segundo, que me quitan el 20% de esa, de esa deducción fiscal, ¿vale? Generada. Lo veremos más adelante, ¿vale? Si hay preguntas. Seguimos. Eh, muy importante, ¿vale? Eh, la diferencia que se plantea entre, entre I más D e innovación. Aquí hay que dejar muy claro ¿no? lo, los dos puntos, ¿no? Porque, claro, obviamente la innovación tiene el 12% y la I más D tiene el 25% hasta ese 57%. Eh, entonces, muy claro para ver cómo esto eh, lo regula muy bien la normativa, ¿no? El, el, el, el, la ley 27 2014 de impuestos a sociedades refleja qué considera investigación, qué considera desarrollo y qué considera innovación tecnológica. ¿Vale? Ahí tenéis la descripción, en esta tabla de la derecha. Y al final a mí me gusta resumirlo siempre cuando, cuando hablo con un cliente, cuando explico eh, por primera vez, no, a compañeros míos, a telecos, a informáticos, en qué consiste esto de la investigación, el desarrollo, la innovación, en, en proyectos TIC, en proyectos software. Muy fácil resumirlo a, eh, con esta forma. ¿no? Si es una novedad objetiva una, una novedad subjetiva. Bien, esto es fácil. Yo tengo un proyecto, yo tengo una solución, yo tengo una plataforma, yo tengo un software que, que es nuevo, que no lo tiene ningún competidor mío, no lo tiene ninguna empresa andaluza, ni española, ni europea, en el mundo. Es decir, es totalmente nuevo. Esto tiene una novedad objetiva, es una novedad objetiva para todo el mundo, ¿vale? Por lo cual esto entraría en investigación y desarrollo. Ya sabemos. Proyecto que vamos a tener, una adopción fiscal por IMADMASI. De 25% o un 42% si en años anteriores no tenemos eh, cifra o la superamos hasta un 57% si también tenemos personal en exclusiva de madre. pero bueno, 25 seguro. El otro caso: tenemos un proyecto que es nuevo para la empresa, pero la competidora, una empresa competidora mía, otra empresa de otro sector de mi misma, de mi misma ciudad, de Jaén, de Linares, de, de, de Sevilla, de Málaga, decir. En España, donde sea, la tienen, pero ¿qué pasa? Que mi empresa no está. Esa solución en mi empresa no está. En mi empresa va a introducir una, una novedad, va a introducir un salto tecnológico. Bien, eso es una novedad subjetiva para mí, para mi empresa, por lo cual eso sería innovación tecnológica. Aquí hay que dejarlo muy claro porque innovación tecnológica eh, en software, ¿no? avanzamos un poco, en software casi todos los proyectos, ¿no? por mi experiencia, más de 60 proyectos que he realizado, eh, el 90% son innovación tecnológica. Es muy difícil encontrar en un proyecto TIC puramente I más D, ¿no? en, en deducción fiscal. ¿Qué no podemos encontrar? Yo me he encontrado alguno, por desgracia, ¿no? pero al final suelen, suelen ser lo, los más bonitos, los más llamativos. ¿no? Pero bueno, eh, son algoritmos complejos, sistema operativo avanzado, eh, herramientas muy complejas y avanzadas, software. ¿no? Eh, por ejemplo, hice yo un proyecto eh, que era un, un engine, una empresa de desarrollo de videojuegos. Tuvo que hacer un un desarrollo para, para Nintendo, no, de un videojuego, y, y era una nueva consola, era una nueva eh, entonces tuvo que hacer un nuevo motor de ese para el desarrollo de ese videojuego. Bueno, pues ese ese proyecto de un nuevo motor fue un proyecto de IMAD, ¿no? Esa complejidad eh, que al final tiene que ser una, una novedad muy, muy, muy, muy grande para, como hemos dicho, una novedad muy objetiva para meter en los IMAD, ¿no? Aquí está el gráfico, ¿no? El diagrama que, que, que está presente, la normativa, es decir, esto ya también no lo, no lo dejan marcado. Para, para seguir ¿no? un proyecto TIC o software, eh, como puede ser I+, D ¿no? o IT, siguiendo el camino. Al final, lo que, lo que veis es ¿no? si es una novedad tecnológica, objetiva ¿no? o, o subjetiva. Bien, avanzamos. Eh, muy bien, para saber muchas veces si, si, si es I+, D, es más fácil saber qué es lo que no es I+, D, más I+. +D, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos pocos puntos de lo que realmente no es I+, D, más I. Bien, eh, al final... Bueno, cualquier novedad, no cualquier actividad que no que no implique una novedad científica o tecnológica significativa. Bueno, esto es, esto es el primer punto. Eh, ¿Qué más? Pues esfuerzos rutinarios, ¿vale? Eh, en calidad de procesos, eh, adaptaciones, eh, muestrarios en plan de eh, cambios periódicos, ¿vale? Temporadas, pequeños retoques, modificaciones pequeñas... Eh, la planificación productiva, la, la palabra productiva o producción eh, siempre se queda fuera del Lima de Masi, ¿vale? Puesta en producción, actividad productiva, todo eso quedaría fuera de IMA de, Lima de Masi. Siempre eh, Estamos siempre hasta una fase de preproducción, ¿vale? Eh, la Solución de problemas técnicos eh, o procesos productivos interrumpidos, al final mantenimiento técnico, eso quedaría fuera también, ¿vale? Un control de calidad, eh, al final, bueno, estos puntos, ¿vale? Es lo que no es IMA de Masi. Luego, un poco más adelante, veremos concretamente qué actividades son no y más de más sí, concretamente para, para, para eh, proyectos TIC ¿no? y empresas TIC. ¿Vale? Eh, nos adentramos, ya sabemos más o menos eh, bueno, qué es eh, la deducción fiscal, vamos a orientarlo un poquito más a, a, al TIC, no al sector TIC. Actividad de más de más sí, aquí yo pongo las que son y las que no son, las comunes. vale eh, Todo lo que viene en... En, en proyectos TIC ¿vale? tanto de software como de informática tecnología, telecomunicaciones todo fase de preproducción como os he mencionado o creación de prototipo no comercializable típicas actividades fases del proyecto las fases de análisis, diseño desarrollo, pruebas eh, análisis puede ser tanto técnico como funcional eh, la programación software en sí vale, el desarrollo software estudios técnicos avanzados eh, ¿vale? todas estas actividades la coordinación y la organización técnica, la realización de esa documentación técnica asociada a esas actividades, ¿no? Todas esas actividades son las la típicas, ¿no? En un, en un proyecto TIC, en un proyecto software, eh, las diferentes fases que podemos, eh, eh, digamos, tener derecho a esa deducción fiscal, ¿no? Por ir más de más. ¿Cuáles son las no deducibles? Bien, eh, lo que hemos hablado antes, ¿no? Eh, la producción, preparación inicial de producción, planificación de la actividad productiva, el reglaje, el control de calidad la normalización, eh, eh, estudio de mercado, la formación del personal, eh, en inglés, por ejemplo, no sería una, una actividad deducible la implantación o integración o instalación de la herramienta, ¿vale? Al final, son todas las actividades, si veis, que tienen un, un grado tecnológico bajo o muy bajo eh, y no tienen ese salto, ¿no? Esa, esa diferenciación o esa complejidad, por lo cual todas esas quedarían fuera. ¿no? El mantenimiento correctivo, vale, porque siempre se considera que un mantenimiento correctivo en el software pues, eh, no lleva un desarrollo específico, una, una novedad. Sin embargo, el, un mantenimiento evolutivo sí podría considerarse una actividad de masiva, sí. ¿vale? La compra de licencia o software comercial como tal tampoco sería una actividad eh, deducible. Esto es muy importante porque hay muchas empresas, muchos clientes, ¿no? lo que hacen es comprar un, un software, una licencia comercial, y te preguntan, ¿no? Bueno, esto es deducible, es una novedad, no la tenía antes y ahora la tengo. Pues no. No, porque eh, hay que hacer una diferenciación ¿no? entre, entre si una empresa puede comprar una herramienta eh, y otra empresa B va a comprar la misma herramienta y otra empresa C va a comprar la misma herramienta, la misma licencia de software comercial, pues entonces, entonces al final no es deducible. Simple, es deducible siempre que sea un desarrollo propio, una herramienta propia, ¿no? O con unas especificaciones, objetivos concretos, funcionalidades para, para tu empresa. ¿Vale? Una parametrización pues igual, tampoco sería un desarrollo específico, un desarrollo complejo, simplemente es una configuración, pues tampoco entraría dentro de actividades deducibles, ¿vale? Bien, los proyectos TIC habituales en cualquier empresa, ¿vale? Ya sea tecnológica o no sea tecnológica. Bien, aquí lo veis, ¿no? Está reflejada. Eh, las aplicaciones móviles, hubo un tiempo, ¿no? Que, que había muchas empresas que hacían aplicaciones móviles, todavía sigue, pero bueno, hubo un boom de las apps y, y bueno eso era un proyecto deducible por, por innovación no eh, por I+D ya os digo es muy difícil pero bueno por innovación ya tenías el 12% eh, de esa deducción de esa de esa inversión no de ese gasto plataformas vale el software que realizamos herramientas de comunicación el sistema de información eh, videojuegos vale hay una posibilidad bastante grande de proyectos TIC vale eh, que al final se recogen en todo esto puede ser un RP, puede ser un CRM Puede ser un sistema de gestión, de compras, sistema de gestión eh, empresarial, cualquier tipo de software que al final sea nuevo y tenga una novedad y nosotros lo hagamos, tiene esta, esta tipología. ¿no? Puede ser eh, en proyectos TIC habituales. ¿vale? Aquí escribo un poco más los, los, los proyectos. ¿vale? Eh, estoy viendo que estáis levantando la mano. Vale. Si os parece, cuando cuando terminemos el, el bloque de deducción fiscal, os doy paso a, a preguntas, ¿vale? Bien, continuamos. Bien, aquí un poco más listado, ¿no? un poco más del detalle, ¿no? Eh, actualmente, a lo mejor, está un poco más ahora mismo eh, eh, en boca de todos el, el cloud, ¿no? La tecnología inteligente, ¿no? El blockchain, la robotización, el big data, la, la, la, la, la tecnología de las cosas, ¿no? La, la eh, bueno, el internet de las cosas, big data, soluciones, vale, pues todos estos procesos, todos estos proyectos, eh, todas estas soluciones, pues serían objetivo de tenerlo en un proyecto TIC, ¿vale? Para deducción fiscal. Bien, eh, ya más o menos sabemos qué consiste, que si mi empresa podría tener esa deducción fiscal o el proyecto, si iría por I+D o por innovación tecnológica, y, y vale, y ahora vamos a ver eh, cómo hacernos, ¿no? Cómo hacer esa adopción fiscal. Bien, el Real Decreto, El Real Decreto, ¿vale? el Real Decreto eh, 1432, 2003 que antes me mencionado, eh, lo que hace es regular esta emisión de informe motivado vinculante del Ministerio de, de, de Ciencia e Innovación, ¿vale? Aquí eh, hay estas cuatro líneas de adaptación. Al final la más común es la última, la de, ¿vale? La de informe motivado. Informe motivado, lo que, lo que conlleva el informe motivado es que es vinculante hacia Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Aporta total seguridad sobre la deducción que te estás aplicando. Eh, ¿En qué consiste esto? Vale, yo tengo un proyecto de un millón de euros, lo certifico con una entidad eh, acreditada por ENAC, una certificadora, y una vez certificado eh, tengo un IMV. Un IMV, que es el informe vinculante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. ¿no? Bueno, ahora la universidad está separado, pero bueno. Y eso es vinculante para Hacienda. Esa es la vía, la línea de actuación que nos da más seguridad. Y el 90% de las empresas optan por esa vía. Mencionar que hay otras vías. Está la vía de autorización, que es la primera, ¿vale? Que ahí básicamente lo que hacemos es hacer ese proyecto, esa memoria técnica económica, esa defensa, ese eh, eh, proyecto, pero sin llegar a tener el IMV. Esa autoliquidación la puede hacer la propia empresa, la puede hacer una, una consultora especializada en IMAX de Masí, ¿vale? Eh, o la puede hacer eh, cualquier persona ¿no? capacitada y básicamente esa memoria. Y yo me quedo con esa memoria y eso es lo que tengo de defensa para una posible excepción fiscal. También puedo esa de memoria certificarla, ¿vale? Pero quedarme ahí, no pasar a IMV, no, no llegar a solicitar el, el informe motivado vinculante. Bueno, esa es una forma, la autoliquidación. Las otras dos ¿no? son un poco más, eh, eh, bueno, no se utilizan eh, tanto, pero bueno, cabe la posibilidad, ¿no? Que es la consulta, la consulta vinculante a Hacienda y el acuerdo previo de valoración a Hacienda. Estas dos formas son llamar a las puertas de Hacienda y decirle, oye, eh, mira, tengo este gasto, tengo este proyecto, dime tú cuánto tengo que deducirme, ¿no? Bueno, hay empresas, sobre todo grandes empresas, que a lo mejor llegan a este tipo de acuerdos, pero, pero al final, en, el, en el, la mayoría de los casos... Eh, se, se, se tiende ¿no? a, a la seguridad del informe motivado, ¿vale? Porque al final lo que he mencionado, que es un informe motivado vinculante ante Hacienda y, y nos los da el Ministerio, ¿no? Y entonces, y está regulado en ese Real Decreto. Por lo cual, es eh, la vía, ¿no? La línea de actuación para conseguir y obtener esa deducción fiscal en el impuesto a sociedades la forma más segura que tenemos, ¿vale? Este informe motivado vinculante, ¿vale? Hay cuatro tipos de informe motivado vinculante. Como he dicho, este informe motivado vinculante, siempre, siempre, siempre, para tener un informe motivado vinculante, tenemos que tener el proyecto certificado por una eh, certificadora eh, acreditada por ENAC. ¿vale? Eh, las más conocidas: ACIE, ECUA, AENOR, DNV, OCA, eh, ACERTA, ¿vale? Algunas de ellas. Lo que hacen estas entidades es certificar tu proyecto, certifican que es DID de IT, es decir, te certifican si es de investigación, desarrollo o innovación tecnológica y el gasto. Por lo cual, tú ya con tu certificado solicitas el IMV. Vale. Y el IMV puede ser tipo A, tipo B, tipo C o tipo D. El tipo A, ¿vale? que es el primero, es el de continuidad de primera ejecución o de seguimiento. Estos son enfocados a la deducción fiscal que estamos contando. ¿no? Luego está el tipo B y el tipo C. Que va asociado a proyectos de subvención y de ayudas y el tipo de que va asociado al personal investigador, a las bonificaciones, que es el, el segundo incentivo ¿no? que comentaremos, el segundo bloque que he mencionado en la. que vamos a hacer en esta webinar. ¿Vale? Bien, y los aspectos clave para, para al final saber, ¿no? que, que vale muy bien, eh, de la deducción fiscal. ¿Qué podemos deducirnos? ¿Qué gastos? Vale, nos vamos a poder deducir eh, en el proyecto. Vamos a poder meter el personal interno propio de la empresa, vale, los materiales fungibles, en proyectos TIC es más no es habitual ¿no? utilizar materiales, pero bueno, existe. Las colaboraciones externas, es decir, las subcontrataciones que estoy haciendo yo, que quiero eh, para mi proyecto, la amortización de activos y otros costes. Aquí, realmente, en proyectos TIC, eh, la mayoría del gasto va asociado siempre a personal interno, y a colaboraciones externas. Ahí va, eh, digamos, la, la mayor parte del gasto. Hay proyectos ¿no? que en otros costes se puede meter a lo mejor gastos de servidores, eh, gastos que hemos tenido de, de cloud ¿no? y demás, pero bueno, ese es menos habitual, ¿no? o bueno, a lo mejor una licencia muy compleja que hemos, que hemos obtenido para, para desarrollar ese software, bueno, a lo mejor ahí se puede meter como amortización de activos, pero realmente en proyectos TIC lo habitual es meter eh, y obtener una cifra y un gasto eh, en personal y en relaciones externas. Pero bueno, hay tipología de muchos proyectos. Bien, el gasto siempre son actividades efectuadas en España ¿vale? o el dentro de la Unión Europea. ¿vale? Eh, es decir, una empresa con CIF español obviamente va a tener la fiscal. El puesto se debe de lo presenta aquí en España, por lo cual, perfecto, lo que pasa que esa actividad puede ser en España o fuera de, de España, dentro de la Unión Europea. Me refiero, una empresa con CIF español, con CIF andaluz, que subcontrata una empresa francesa para su proyecto TIC de colaboración externa, se podría deducir ese gasto, ¿vale? Siempre dentro de la Unión Europea. Eh, el, periodo, el periodo de Gile de gastos, el periodo de GIL de gastos eh, va de enero de... Eh, bueno, esto, claro, hablando de año fiscal natural, ¿vale? cada mitad de, eh, de empresas tenemos eh, con año fiscal natural, bueno, pues sería de enero a diciembre. En proyectos de, de ahora de 2020, siempre recogemos el año fiscal anterior, ¿vale? Ya sabéis que el impuesto a sociedades ahora del 25 de julio de 2020, se presentará el año fiscal 19. Entonces, bueno, pues eh, el ejemplo claro sería gastos comprendidos entre enero del 19 y diciembre del 19. Las compatibilidades. Eh, las compatibilidades eh, son compatibles las deducciones fiscales con las subvenciones, con las ayudas y con las bonificaciones. Con matices, ¿vale? Porque eh, si es verdad que las bonificaciones y las deducciones fiscales en pymes innovadoras son totalmente compatibles, en empresas que no sean pymes innovadoras hay que separar, ¿vale? Luego, de todas formas, cuando hablamos de bonificaciones, lo, lo comento. Y muy importante, muy importante la deducción fiscal, y la seguridad, ¿vale? El proceso de certificación. Y posterior informe motivado vinculante, que es emitido, ya hemos comentado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, es de carácter vinculante para la administración tributaria. Esto es importantísimo y es uno de los grandes factores para la deducción fiscal. Vale, eh, ¿qué necesitamos? No? José Miguel, muy bien, me interesa, la deducción fiscal. Eh, yo hago un proyecto de innovación tecnológica de un millón, de dos, de diez. Ten, quiero el 12% de ese gasto. ¿Qué necesito para que. Para que la entidad certificadora me lo certifique y para que posteriormente el, eh, el ministerio me, me dé el IMV, el Informe Motivado Vinculante. Vale, necesitamos siempre elaborar una memoria técnica económica que lleva una fórmula en ESO2 y ficha de ampliación. Al final, ¿la empresa que necesita? Dos bloques: documentación económica y documentación técnica. Dentro de la documentación económica, Aquí viene eh, el listado ¿no? de personal interno que ha estado trabajando en el proyecto, que son esos puntos, ¿no? la titulación, la dedicación horaria, documentos de recursos humanos, como el certificado de retenciones, el convenio, bueno, un breve de currículum, esto, cosas que cualquier empresa tiene. ¿no? Luego también es necesario tener, eh, digamos, las colaboraciones externas, las facturas. Es decir, si ya has tenido eh, colaboraciones externas, eh, subcontrataciones, Necesitas esas facturas y esos contratos. ¿vale? Y luego, por último, bueno, saber si ese proyecto ha tenido subvención para restarla. ¿vale? ¿Dónde entra la problemática? ¿vale? La documentación técnica. ¿Por qué? Eh, para certificar un proyecto y para tener el IMV necesitamos hacer una memoria técnico-económica, dependiendo de, de, del proyecto, del gasto será más corta o más larga, de mayor complejidad o menor en el que tenemos que presentar evidencias técnicas de qué consiste el proyecto. Es decir, eh, necesitamos los documentos de análisis, diseño, desarrollo, eh, al final cualquier tipo de documento, manual de usuario, diagramas, presentaciones, vídeos, es decir, los pliegos, los contratos, cualquier tipo de documento que podamos sacar información de las diferentes etapas o fases del proyecto, cómo se ha ido realizando, qué se ha realizado y que quede reflejado y que, el, el, y que digamos el, el experto ¿no? y, y el, la aldea certificadora. Y, y el ministerio tengan comprobación de, de lo que se ha realizado. Es decir, no es simplemente, te presento, aquí tenéis los gastos de personal, tenéis las facturas, tenéis este gasto, fuera. No, no, no. Es necesario, ¿no? Y es lo, lo de la acción fiscal, la complejidad que tiene hacia, hacia algunos clientes, ¿no? Que tiene que estar todo el proyecto soportado con documentación técnica. Si tenemos esto, podemos solventarlo. Obviamente, aquí entra otra vez en juego la consultora, ¿no? La consultora especializada en IMAX de Masí, pues puede ayudar en, en toda la elaboración de memoria, todo lo que necesitáis y demás. Vale, muy importante los periodos, ¿no? Los periodos de tiempo, el cronograma, ¿no? Más o menos específico de, de seguir ¿no? Vale, quiero hacer deducción fiscal, perfecto, ¿cómo la hago? ¿En qué periodo? ¿Qué tiempo? Bien, los periodos están establecidos también por normativa, ¿vale? Por, por afinar, por real decreto y por la ley. Eh, el IMV no le exigen siempre eh, solicitarlo antes del 25 de julio del, del año fiscal. ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de este año. Hemos hecho un proyecto en el 2019 de enero a diciembre. Tenemos ese gasto y ahora queremos presentar esa deducción a este impuesto a sociedades que se presenta el 25 de julio de 2020. ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues tenemos estos pasos. Tenemos que solicitarlo siempre ese informe motivado antes del 25 de julio. ¿vale? Para tener esto avanzado, ¿qué hacemos? Finales de año del 2019 o primeros de este, ¿vale? Vemos qué proyecto hay. Estimamos esos proyectos, vemos en qué consiste, si son de IMAT, si son de innovación, qué gasto tendrá, qué... identificamos los proyectos, ¿no? Una, una pequeña identificación de proyectos, ¿vale? Sobre el primer trimestre del año, lo que hacemos es ver ya, eh, analizar, ¿no? Analizar la viabilidad de presentar este proyecto, no presentarlo, eh, autoliquidarlo, ¿vale? Eh, al final, esto es, yo he hecho proyectos, ¿no? hemos hecho proyectos desde 200.000 euros de gasto hasta millones, ¿no? Hasta 4, 5, 6 millones de euros. Entonces, ¿cuándo entra el juego de merece la pena certificar, obtener IMV y, y todo el proceso? ¿no? Porque al final todo esto tiene un coste, ¿no? Certificar tiene un coste, si tienes consultora tiene otro coste, ¿no? ¿Cuándo merece la pena? Bueno, pues más o menos a partir de 200.000 eh, ya merece mucho la pena, ¿no? Incluso sobre estos 150.000 eh, de I, +D merece la pena. Entonces, bueno, a partir de 200.000 en un proyecto eh, de gasto, merece la pena. Ahí luego proyectos más pequeños que, que hay que mirar los contenimientos, pero bueno, de norma general, a partir de 200.000 euros. Elegir la certificadora, ¿vale? La certificadora, de base, ¿en base en qué proyecto? ¿En base al cliente? ¿En base a la experiencia? Bueno, pues se puede elegir una u otra. ¿Vale? Y luego entra toda la parte ¿no? en primer trimestre, el segundo trimestre del año, en elaboración de memorias, eh, tanto técnica como económica, los anexos, vale la, el envío de la memoria a la certificación. La certificación suele durar eh, unos dos meses de media. vale Hay casos que dura un mes, hay casos que dura tres, más o menos dos meses de media, dependiendo de la rapidez y agilidad de, de, de la entidad certificadora y de la, de la consultora, ¿no? del consultor. Eh, por último, cuando ya tenemos presentado la certificada, tenemos ese certificado, presentamos ese certificado al Ministerio, IMV, y ¿qué pasa? Que ya tenemos al 25 de julio, si hemos hecho las cosas bien y llegamos a este cronograma, que es el ideal, al 25 de julio tenemos la cifra eh, certificada. La cifra certificada en el 99% de los casos va a ser la cifra que luego tengamos en el IMV aprobada. Entonces, eh, si a 25 de julio ya sabemos la cifra, pues obviamente si tenemos cuotas nos podemos deducir esa cifra del 2019. Si no tenemos esa cifra, no tenemos ese certificado, pues tendremos que esperar al año siguiente. Tenemos hasta 18 años para meter esa cifra y aplicárnosla. ¿vale? Eh, posteriormente es la obtención del informe motivado vinculante. Una vez que tenemos el certificado, eh, el ministerio anterior, anteriormente tardaba unos 12 y 18 meses. Eh, este año está tardando unos 6 meses, es decir, va avanzando en la emisión ¿no? y la obtención de ese informe motivado vinculante. Por lo cual, si lo tenemos subido a junio, probablemente antes de acabar el año, tengamos el IMV. ¿vale? Bien, eh, si queréis, abrimos rondas de, de preguntas, de deducción fiscal ¿vale? y continuamos con, con bonificaciones. Eh, solo antes de que, de que empecéis a, a, a preguntar y de que José Miguel abra el micro... Sí, me gustaría hacer un, un, un pequeño resumen, he ido tomando notas, me gustaría hacer un pequeño resumen por si, por si ayuda a, a concretar algunas cosas. ¿Vale, José Miguel? Eh, eh, por ejemplo, eh, recalcar que eh, el, el, la deducción fiscal es una reducción de cuotas en el impuesto a sociedades sobre los beneficios, es decir, que para aprovecharla en principio hay que tener beneficios y pagar impuestos y, por lo tanto, reducirse el pago de esos impuestos, aunque hay una opción eh, si no tienes eh, si no tienes beneficios para hacerlo, que es la monetización, vale. que tenemos ventajas en deducciones fiscales si incrementamos nuestro gasto en, en I más D año a año, nos suben en el caso de, de I más D del 25 hasta el 42, porque lo que hacen es comparar eh, eh, el año con los años anteriores para ver si hemos incrementado, con lo cual, el primer año vamos a tener un extra en, en la deducción fiscal por I. +D. Eh, también es verdad que lo que comentaba José Miguel, normalmente los proyectos TIC van a ir por innovación tecnológica. ¿vale? Eh, es recomendable que tengamos un presupuesto mínimo eh, para poder articular la deducción fiscal, para poder re rentabilizar el tiempo invertido en la preparación de, de la documentación. José Miguel ha hecho la, la referencia de los 200.000 euros siempre que vayamos a informe motivado. Eh, también recordar que eh, podemos, ya no con informe motivado, pero sí con autoliquidación, recuperar gastos de más de, de años anteriores, no solo de, de, del, del año pasado, sino también de años anteriores. Se podría hacer, ¿vale? aunque sin el informe motivado. Eh, también comentaros que en el proceso de desarrollo habitual del desarrollo y producción de software, habrá fases que sí son IT y fases que no, sobre todo las fases posteriores ya de implantación o comercialización eh, quedarían fuera pero las fases iniciales de diseño y desarrollo se pueden plantear y en muchos casos lo podrían hacer. Incidir en quién se aprovecha de la deducción fiscal. Eh, al final el que va a poder disfrutar la deducción fiscal es el que hace el gasto. Lo digo porque en muchos casos para vosotros que desarrolláis software eh, vais a tener un cliente que os va a hacer un encargo y tenemos que determinar eh, básicamente, ¿quién va a hacer ese gasto? Si el gasto lo hace un cliente que os paga por hacer un desarrollo a medida, va a ser vuestro cliente el que va a poder hacer la deducción, siempre que consideremos los requisitos de innovación subjetiva o objetiva. No, no vosotros, porque a vosotros os están pagando para desarrollar eso. Va a ser vuestro cliente el que puede hacer la deducción. Cosa que es una oportunidad inter interesante, una oportunidad comercial interesante para vosotros. Siempre que el desarrollo lo hagáis de forma interna para desarrollar vuestro producto, vuestro servicio, que luego venderéis, ese conocimiento que estáis generando para ese producto nuevo sí va, sí va a poder ser deducible. Porque no os están pagando para hacer un desarrollo a medida. Estáis generando un producto que luego venderéis. ¿vale? Creo que eso es importante que lo, que lo tengáis en cuenta. Eh, como habéis visto también, hay diferentes riesgos según la fórmula elegida. La autoliquidación va a tener más riesgo de que en una inspección de Hacienda el inspector no esté de acuerdo que en un informe motivado con el Ministerio, que ya hay varios, varias etapas de filtro que justifican que ese informe es, eh, que, se, que ese gasto está, está certificado y es, y es correcto. ¿no? Cuanto más eh, riesgo tengamos, pues más fácil, entre comillas, es que Hacienda pueda encontrar algún, algún fallo. Por eso recomendamos la parte de deducción fiscal por informe motivado para tener el menor riesgo posible ante una inspección fiscal. ¿vale? Eh, y simplemente, como voy a tener que dejaros porque tengo, tengo otro webinar, eh, comentaros que vamos a compartir tanto la presentación como el, el vídeo de la, la grabación de, del webinar con todos los participantes y los inscritos, ¿vale? eh, que tendremos un, un próximo webinar el mes que viene, eh, que también os llegará la, la invitación. Eh, que está configurado para eh, entrar en detalle sobre las convocatorias regionales de, de I+.D. de la agencia IDEA eh, que se han publicado ya. Invitaros a que hagáis uso del resto de servicios de la, de la oficina, básicamente el teléfono de atención y, y la solicitud de, de reuniones. vale eh, A partir de aquí os dejo que preguntéis a José Miguel lo que necesitéis y mucho gusto y, y gracias de nuevo por, por asistir. ¿vale? José Miguel, te dejo otra vez. Vale, a cargo gracias, del... Daniel eh, vale, voy a ver, eh, tenéis bastante la mano levantada, eh, María del Carmen, Arancón, vale, te abro el micro. Hola, buenos días. Buenos eh, días. Eh, a ver, eh, yo he estado leyendo lo que tenéis puesto, que la parte ¿Mm? de marketing, por ejemplo, no, no se considera IT, por ejemplo, pero ¿Sí? si lo que se está haciendo es marketing digital... Y tú lo que vas a instalar va a ser una herramienta para hacer temas de, de marketing digital, pero totalmente nuevos, ¿vale? De, ¿Eso se podría considerar que es un proyecto de, in, de innovación? Sí, sí. Eh, el marketing, eh, ahí va asociado ¿no? al marketing puro y duro, ¿no? Lo que tenemos conocido es el común de los mortales, pero si lo orientamos al marketing digital, como tú dices, al marketing tecnológico, sí, sí es un proyecto de innovación tecnológica y tendría el 12%, asociado a ese gasto. Vale, pero si tú, por ejemplo, después vas a comercializar ese servicio, uh -huh. eh, todo, de todas formas, imagínate, tiene una parte que es una licencia, lo que pasa es que tú lo vas, a, lo vas a personalizar, vas a hacer un desarrollo y luego lo vas sí. a vender. ¿En ese caso es desgrabable? Sí, sí. Aquí lo que hay que enfocar muy bien, que ahora viene la segunda parte de la webinar, ¿no? Es eh, qué servicio eh, de incentivo sería mejor, ¿no? O deducción fiscal o bonificación a personal investigador. Eh, puede ser que, que se enfoque mejor en bonificaciones, porque eh, lo que me ha, lo ha comentado antes Daniel, ¿no? Al final la deducción fiscal siempre va asociado a, a si esa propiedad intelectual es tuya o del cliente, y, y bonificaciones es orientada principalmente para, para empleados, ¿no? Para empresas. Que estén trabajando en proyectos para cliente. Entonces, a lo mejor si el marketing digital es para un cliente que, que, que, que es para una solución comercial de ese cliente, a lo mejor está más orientado a, a la parte de bonificaciones. ¿no? Esto habría que verlo en detalle. ¿El marketing digital entra como innovación tecnológica? Sí. ¿Eh? ¿Qué es más deducción fiscal o bonificación a la seguridad social? Habría que verlo. Eh, que está en fase siempre, siempre, siempre, siempre, el gasto va hasta una fase de preproducción. ¿Toda la, parte de puesta en producción, comercialización y demás, no entraría. Pero claro, todos los desarrollos que van asociados a todo ese gasto eh, y ese esa, esa gasto en personal interno ¿no? también, eh, mm. eso sí sería deducible. Vale, yo complemento un poquito, pero básicamente es establecer eh, en el proceso eh, las diferentes etapas. Si a mí un cliente me hace un encargo a medida y a partir de ahí yo hago un desarrollo, esa deducción la podrá solicitar mi cliente para mi gasto, para el gasto que, que, que le voy a repercutir yo. Si yo primero de, desarrollo ese producto o servicio y cuando ya lo tengo desarrollado lo vendo a diferentes clientes, ese gasto sí podrá ser deducible para mí. Mm -hmm. Una vez, lógicamente. Luego ya yeah, yeah, yeah. empezaré a vendérselo a mis clientes. Pero sí, eso sería sería el, el establecer el cronograma de, de si empiezo yo a desarrollar mi servicio o me encargan un desarrollo. ¿Vale? Eso es. Vale. vale. Muchas Gracias. Gracias. Eh, Arancha, Arancha Villar, vale, te abro el micro. Eh, quería preguntar en los en los en los proyectos de ID que están subvencionados bajo el, el programa marco de, de, de la Comisión Europea H2020, ahí uh -huh. qué parte habría que, que restar. Sí, la subvención, al final toda la subvención, ¿vale? Eh, imagínate, yo tengo un millón de euros, me subvencionan el 50%, esos 500.000 euros lo tengo que, que restar de, de esa deducción fiscal, ¿vale? Entonces, me vale, bueno, solamente... En un H2020, como vamos a tener dos opciones, ¿no? O vamos a ir por IA, por CSA o por RIA Si vamos al 70%, lo que vamos a poder deducir es el 30% que no está subvencionado, pero si vamos al 100% no queda gasto para deducir, ya, ya tenemos cubierto el 100% con una subvención, con uh -huh. lo cual la única opción sería, si hay gastos complementarios que no están uh -huh. metidos dentro del proyecto, pero sí que estoy ejecutando y no me los están subvencionando, eso se podría justificar que es deducible. Pero normalmente siempre en, en un H2020 vamos a meter todos los gastos asociados a ese proyecto. A no ser que vale. sea una, una, IA, una IA, que vayan 70, ¿vale? Sí. Entonces, sobre ese 30% sí que vamos a poder hacerlo. Pero cuidado, porque en un H20 vamos a tener actividades que no son de I más D, vamos a tener actividades de comunicación y difusión, vamos a tener actividades de gestión, esas actividades, ese gasto de esas actividades, lo vamos a tener que eliminar de la deducción, solo vamos a poder deducir las actividades que son puramente I más D más I, ¿vale? Pero es viable vale. desarrollar la memoria en la que eliminamos esas actividades y dejarlo claro en la memoria que esas actividades no se están deduciendo, ese gasto no se está deduciendo solo el de I más D más I. Luego tendréis ya. que ver la rentabilidad, porque igual para ese 30%, igual el gasto es muy pequeño, a lo mejor no sale rentable la inversión de tiempo, pero en principio se puede hacer siempre que, igual, si la subvención es del 50, podremos deducir sobre el 50 que no está subvencionado. Si la subvención es del 30, sobre el 70 que no está subvencionado. Y si lo que tengo es un préstamo en condiciones mejores a la de mercado, lo que tendré que hacer es calcular la subvención equivalente, que igual es un poquito más complejo, pero eh, también hay que restar algo de un, de un préstamo, ¿vale? Vale, vale, gracias. Gracias, Ancha. Eh abro el micro, vale a Vicente Moreno Vicente Hola, buenas, ¿qué hay? Buenos días Bueno, mira Una, una pregunta sobre esto eh, yo por ejemplo, tenemos un software que se vende como software como servicio, ¿vale? y hemos tirado un periodo de tiempo, por ejemplo tres años desarrollándolo y ahora hemos empezado a venderlo, entonces esos tres años sí se puede meter como deducción fiscal, aunque lo compra un tercero, ¿eh? No es un software de uso interno nuestro. Vale, pero la propiedad intelectual es vuestra sí, o la propiedad sí. intelectual es de, de ese tercero. Es el nuestra. Entonces, entonces tenéis la deducción fiscal de esos tres años. Pues claro. Habrá que ver hasta qué, ¿no? Hasta hasta qué fase, hasta qué actividad, qué actividades, qué gasto, qué personal. Pero en principio eh, tendréis ese gasto deducible. Eh, ¿Qué te necesitáis? Pues tener todo lo soportado, soportados, ¿no? La documentación técnica, evidencias técnicas y documentación económica. Aunque es, siempre tiene un. un o sea, eh, constantemente se le van añadiendo nuevas funcionalidades. Todo, todo eso también sí, se sería, puede. Sería un evolutivo un evolutivo de, esa, ah. de, ese, de ese software que también sería un proyecto de deducción fiscal. Es decir, tú a lo mejor me estás mencionando, podría ser un proyecto de deducción fiscal de a cuatro a 5 años. Ah. Vale, sí, y... que la deducción fiscal al final, discúlpame que te sí, interrumpa. Sí. Se hace año a año, ejercicio a ejercicio, con lo cual vas a tener que presentar o tener de referencia un proyecto por cada año. El proyecto de inicio, que va a tener muchas actividades de diseño, y el de tres años después o cuatro años después, que va a ser de, de ampliaciones o de mejoras. ¿no? Lo que sí que tenéis que tener, en es lo que comentaba en un principio, eh, dos cosas. Una. Eh, que el desarrollo sea primero vuestro, propiedad intelectual, y después lo vendáis a clientes, que no sea un desarrollo a medida que os encargan en el que la propiedad intelectual es para vuestro sí. cliente, pero el caso sí, que tú sí. comentas es ese, ¿no? Habéis hecho primero un desarrollo y cuando sí. lo tenéis terminado lo empezáis a vender. Eso y es. que en el caso de tirar de años anteriores, de ejercicios anteriores a 2019, no vais a poder solicitar el informe motivado. Vais a tener que tirar, o bien por certificar sin informe motivado, o por autoliquidación. Pero es viable y lo podéis hacer, ¿vale? Claro, eso era recomendamos la... que... Que ir mucho premio. hacia sí. atrás, eh, mm. siempre con un margen, ¿no? O sea, tampoco te vas a ir a siete años atrás porque va a ser muy complicado recopilar las evidencias de siete mm. años atrás, pero tres años sí. es una opción viable. Pero tres y años y se tramitaría, se tramitaría dentro del siguiente año natural, ¿no? El trabajo de esos tres años, digamos. Sería, lo que sería Vicente, entiendo, es recoger, imagínate, recoger, recogerías 2017, lo certificarías, sí. que es lo que se suele hacer sí. habitualmente, 2018 lo recoges igual y lo certificas, sí. y 2018 lo certificas y tienes IMV, porque lo vas a hacer ahora en 2020, ¿vale? No vas a tener IMV de 2017 y 2018, porque ya se te ha pasado el plazo, pero sí. 2019 sí lo tendrías. Entonces tendrías 2017 y 2018 certificado y 2019 certificado con IMV. Y, y lo que has comentado del cheque fiscal, porque nosotros, bueno, algún uh -huh. año da algo de beneficio, otro año algo de pérdida, lo del cheque fiscal, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se abordaría? Sí. sí, el cheque fiscal, siempre para el cheque fiscal tienes que tener informe motivado de vinculante. Entonces, eh, de 2017 y 2018, al no tener ya informe motivado de vinculante porque no has hecho esa deducción fiscal, no has certificado y no has tenido ese, eh, no has tenido ese informe motivado de vinculante, no podrías aplicarte esa monetización o cheque fiscal solo podrías eh, en los casos que tengan informe motivado vinculante. Entonces, imagínate, certifico ahora 2019, yo tengo informe motivado vinculante y del 2019 podría monetizar esa deducción generada desde 2019. ¿Vale? Que al final es, eh, me ha salido un proyecto de, de deducción fiscal eh, de gasto un millón, tengo 120.000. Eh, deducción generada, 120.000, le quito el 20% y eso es lo que Hacienda me ingresaría en un periodo eh, en 2022. Entonces, cuidado también con la, la cheque fiscal, suena bien, pero te quitan el 20% sí. y, y encima tardan en ingresarlo, ¿no? Pero bueno, está muy bien para los casos que a lo mejor empresas que no tengáis cuota es una posibilidad, ¿vale? Luego hay que cumplir otros criterios, que es con ese dinero... Eh, hay que seguir invirtiéndolo en, en en proyectos y en actividades de I. de Masi, ¿vale? No es un dinero que, que disponga la empresa no. para cualquier eh, circunstancia. No, ok, gracias. Gracias, Vicente. Cobadonga Fernández, buenos días, te doy y te abro el micro. Cobadonga. No sé si tienes alguna pregunta. Vale, pues continuamos, si os parece, y, y vamos a ver si, si me doy un poco de rapidez porque se nos está yendo un poco el, el tiempo, ¿no? Vale, no sé si María del Carmen, ¿tienes alguna pregunta? María del Carmen a Arancón. Sí, sí. Bueno, sí, disculpate. Otra, bueno, fija, otra nueva pregunta. Eh, si somos una empresa TIC ¿vale? y me uh -huh. estás diciendo, por ejemplo, nosotros le vendemos software a medida a clientes y uh -huh. ellos eh, se pueden desgrabar, eh, formaría parte de nuestro gancho comercial, por decirlo de alguna manera, pero mm, esa desgrabación, si a lo mejor, que te digo yo, nos están comprando un software de 30.000 euros, ¿Eso realmente le, le interesa al cliente final hacerse esa, esa degradación? Vale, creo que tu pregunta va si al si cliente final le interesa comprar simplemente un software comercial o le interesa comprar un software a medida suyo. Para poder desgrabarse, ¿no? Bueno, pues depende de la diferencia económica, ¿no? No, depende... no, no voy por ahí, no, ¿no? no voy por ahí. Voy, si, si cada, cada vez que tú vas a hacer una desgrabación fiscal eh, requiere un informe motivado, un informe uh -huh. motivado eh, tiene, bueno, por lo que estáis contando es bastante complicado y bastante complejo, ¿no? Entonces para importes que son pequeños, que no estamos hablando de proyectos de I más D, de sí. un millón de euros, ¿vale? Estamos hablando de proyectos pequeñitos, que a lo mejor eh, es de innovación tecnológica y es un 12% sobre 30.000 euros. Sí, ¿Realmente sí, eso es interesante para, para, eh, para contárselo a nuestros clientes? No, en, ya, vale. ya he comentado antes, ¿no? En proyectos inferiores a 200.000 euros hay que verlo muy en detalle, pero en principio no, porque claro, de 30.000 euros el 12%, eh, es muy poca cantidad, ¿no? eh, es un dinero casi insignificante. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Juntar, ¿no? Vale, tengo, he comprado un software de 30.000 euros, pero luego he hecho otra herramienta de, de tal, entonces aquí es verdad que en grandes empresas tienen grandes cantidades de dinero invertido o de gasto y, y vas juntando, ¿no? Pequeñas cositas, 30.000 más 30.000 más 30.000, pues ya has juntado eh, 90.000, ¿no? O, o 200.000, ¿no? Ver, como, o, o 2 millones. Entonces, dependiendo, si es solamente 30.000 euros, Probablemente no le interese, no le interese porque, porque nada más que en, en, en el tiempo que le dedicas a obtener eh, ese certificado IMV, no te va a salir rentable eh, ni tan ni siquiera la vía uno, no de autoliquidar. ¿no? Pero bueno, hay empresas pequeñitas que a lo mejor te dicen que sí, porque esos, esos eh, 3.600 euros pues, le vienen bien. Pues bueno, pues a la, a la empresa que le vengan bien esos 3.600 es muy pequeñita, pues, a lo mejor dicen que le interesa autoliquidar. ¿Y el Ministerio de Ciencia tiene algún modelo tipo para presentar esa memoria? Sí, bueno, hay, mmm, hay tipos, no, no, no, no llega a ser una... Hay plantillas, hay plantillas, pero son muy, muy escuetas, ¿no? son muy laxas. Aquí al final eh, vais a necesitar, eh, no digo casi seguro, pero muy aconsejable, una, una consultora. Eh, hay empresas ¿no? que ya lo han hecho o que tienen personal que ya, que ya ha trabajado con haciendo deducción fiscal o presentando eh, proyectos a certificar o a obtener IMV que lo puede hacer ellas mismas. Pero bueno, eh, la gran mayoría mmm, lo que hace es tirar ¿no? de, de una consultora especializada en, en realizar este tipo de, de documentación. En, en el enlace que he puesto del IMV ahí vienen las plantillas, ¿vale? Más o menos la podéis ver. Eh, el documento, un proyecto de 200.000 euros a lo mejor son 80 páginas y, bueno, y una cantidad de horas bastante importante, ¿no? Un, un proyecto de 6 millones, a lo mejor son 300 páginas, ¿vale? Para que hagáis más o menos una idea de, de los tipos de documentos que son. Vale, muchas gracias. A ti. Y, y por último, Beatriz, Beatriz Sierra, buenos días. Hola, buenos días. Eh, mira, dos preguntillas. Eh, si tenemos un préstamo con, a mejores condiciones de mercado, ¿vale? Incluso si ese préstamo es a tipo cero, ¿tendríamos que deducir algo? No te entiendo muy bien la pregunta, ¿vale? Eh, porque al final un préstamo, eh, tú tienes tu gasto, ¿no? Tienes un gasto en personal y tienes... Eh, eh, tu gasto en, en, en sus contrataciones, ¿no? que es lo que tiene el proyecto. Que te han prestado a tipo cero, mientras que no sea una subvención, eh, es decir, si es de una entidad sí, bancaria... Sí, o sea, es una subvención, pero al final es un préstamo porque lo tenemos que devolver. Sí, pues entonces sí, si es una subvención o tipo ayuda o tipo... Si es una ayuda en subvención o préstamo, hay que restarlo, ¿vale? Uh -huh. Pero, es decir, entrarían deducciones... Sí... ¿Y qué es lo que le tengo que restar? El, o sea, porque... el, el, el tramo equivalente, ¿vale? Al final hay que calcularlo. No es todo, obviamente. Tú tienes un préstamo. Imagínate, el proyecto son 200.000. Tienes si prestan préstamo en 200.000, no tienes que restar esos 200.000. Simplemente el, el tramo equivalente, ¿vale? Eh, es un, un, un cálculo contable que habría que entrar en detalle. Es una parte pequeña, ¿vale? Eh, no, no llega a ser, no sé, no te puedo decir un porcentaje, pero es pequeño. Vale, vale, de acuerdo. Gracias, Beatriz. Vale, si queréis seguimos ¿vale? y, y dejamos para el final el resto de preguntas porque voy a continuar con, con la webinar, vale, con las bonificaciones que me parecen muy interesantes, sobre todo para, para, para, para empresas TIC. ¿no? ¿Vale? Es, a mí hay un incentivo que particularmente me gusta mucho y os lo empiezo a comentar. ¿no? Bien, eh, ¿en qué consiste la bonificación de la investigador, vale? ¿Quién se puede beneficiar? Eh, cualquier empresa, ¿vale? Cualquier empresa eh, que al final eh, que cotice la sola social, ¿vale? Eh, un segundo, vale. ¿Qué tipo de proyectos? ¿Vale? Aquí cualquier tipo de proyecto que sea de más IMAXI, ya, ya hemos visto los tipos de proyectos que hay de más IMAXI, ¿sí? ¿vale? Pues cualquier proyecto. Los gastos, al final aquí lo que te están fomentando es el personal, ¿no? El personal interno tú que tienes, pues las cuotas de seguridad social. ¿Con qué te bonifican? Con el 40% de la cuota de la seguridad social por contingencias comunes, ¿vale? Más o menos las contingencias comunes, eh, eh, más o menos son el 23,60% eh, 23, 23, o pues el 40%, ¿vale? Lo más interesante, cuando eh, siempre está abierta e ilimitada y sin concurrencia competitiva, es decir, puedes acceder en cualquier momento. Yo lo estoy contando a día de hoy. Eh, José Miguel, me interesan muchísimo las bonificaciones. Creo que mi empresa, creo que mi empleado hace eh, actividades de IMADEMA y quiero aplicármela ya. Pues el 1 de mayo puedes aplicártela y tener un 40% de bonificación a la cuota de la seguridad social. Bien, como en deducción fiscal, este incentivo también está regulado. Es decir, no nos hemos inventado nada. ¿vale? Está todo soportado, hay normativa, hay legislación. En este caso. El que regula la bonificación a, a la obedición de la seguridad, de, de seguridad social del personal investigador, el Real Decreto 475 de 2014 eh, barra 2014 del 13 de junio. Bien, aquí es donde ¿no? se, se establece la bonificación del 40% a la aportación empresarial a la cuota de seguridad social por contingencias comunes respecto del personal investigador. Lo que he mencionado antes. ¿vale? Muy importante, ¿vale? Que este, como dice, bueno, vale, este personal investigador, pero ¿qué es? ¿Este personal investigador en qué consiste? Vale, pues son. Personas que tienen dedicación exclusiva a actividades de I+, D+, S, sí, ¿vale? Para poner un ejemplo de cuánto, más o menos, es esta bonificación. Eh, más o menos, ¿vale? Lo mínimo, ¿vale? Lo mínimo, eh, teniendo las... Ya sabéis que las contingencias comunes, ¿no? lo que se paga la ciudad social dependiendo, va dependiendo de, del rango salarial, ¿no? De, del salario que tenga eh, un empleado, ¿no? eh, Bueno, pues, el mínimo son 135 euros. Y el máximo son 385, según eso, esos rangos. Es decir, podemos tener un máximo de bonificación a la de social de 4.620 euros. Es decir, voy a pagar yo, desde el momento que esté aplicando esa bonificación, si la aplico de enero a diciembre, por persona, máximo 4.620 euros. El ejemplo ¿vale? que pongo aquí, vale yo ahora mismo acabo de, de certificar un, un grupo, no un grupo TIC, una empresa... Eh, de desarrollo software que, te, que, que se ha bonificado durante el año 2019 a, a 300 empleados, no más de 300 empleados. Para que hagan idea, se ha ahorrado, se ha bonificado en la seguridad social, eh, en pagar seguridad social, ocho, más de 800.000 euros, ¿vale? una, una cantidad muy, muy importante. ¿vale? Si sí, es verdad que es un gran número de, de, de empleados, es un gran número de, de personal metidas y es una gran empresa, pero bueno, eh, esto es muy significativo y aparte no es que, que se haya bonificado. Y le den el dinero como deduces fiscal en el impuesto de sociedades a 25 de julio o, en, o, o como en el cheque fiscal no en, a, al año siguiente, a los dos años. No, no, no. Eh, tienen, eh, desde que se están bonificando, desde que se están aplicando, eh, aplicando la bonificación mensualmente, una reducción en, en ese pago. ¿no? Para una empresa más pequeña, por ejemplo, de 30 investigadores, pues sería una reducción mensual de 7.500 euros mensual, que al final significa 90.000 euros anuales. vale esto, ya os digo, estos son cálculos, por ejemplo, este es con un, un sueldo de, de unos 30.000 euros brutos, ¿vale? Más o menos, pues son unos 3.000 euros eh, de bonificación y ahí salen las cuentas, ¿no? Vale, aproximado. Esto hay que verlo, ¿no? Cada, cada empresa pues tendrá unos salarios y cada, cada empleado tiene un, un sueldo, tiene, paga de exceso social una cierta cantidad, bueno, pues sabéis que el 40% de las contingencias comunas es lo que bonifica, se hace el cálculo y se le sale la cifra. Aquí otro ejemplo, ¿no? ¿cómo se calcula? Bueno, sin más, lo dejo ahí, ¿vale? Porque voy mal de tiempo. Eh, ¿Quién tiene derecho? Bien, eh, la, las condiciones y quién tiene derecho es cualquier empresa, ¿no? Que, que pague seguridad social. Los trabajadores tienen que estar incluidos en el grupo de cotización del 1 al 4. Y bueno, tipo de contrato, pues puede ser indefinido, en prácticas, por obra de servicio. Eh, siempre la duración eh, mínima de tres meses, ¿vale? Un empleado es para bonificarse, siempre tiene que estar tres meses en la empresa, ¿vale? Entiendo que es una condición que, que es fácil de asumir. El grupo de cotización muchas veces me viene, viene un cliente y me dice, José Miguel, es que yo tengo mi empleado en grupo de cotización 5. Pues, haz cuentas porque eh, cambiarlo del 5 al 4 supone pocos euros y de diferencia y la bonificación pues, son 3.000, 4.000 euros al año. Entonces, merece la pena cambiar de grupo de cotización siempre que se pueda del 1 de al 4. Aquí lo más importante es que, la, que el personal, ¿no? eh, que tiene que hacer labores de IMAX más, de más y el 100% de su tiempo. Vale, ahora entregarme un poco más a, a qué consiste en esto de hacer el 100% labores de IMAX de más y, pero, bueno, eh, es lo más, lo más importante, ¿no? Y, bueno, esto es lo que marca el, el Real Decreto, ¿no? eh, Ahí también mencionan, ¿no? la, la compatibilidad entre deducción fiscal y bonificación. Es muy importante porque el, la empresa que sea PYME innovadora, toda la empresa que sea PYME innovadora, aquí... Eh, el Estado ¿no? incentiva este, esta situación y podéis tener reducción fiscal y bonificación eh, totalmente compatible, 100%. Eh, incluido subvenciones también, ¿vale? Eh, Todos los tres, los tres, pilares eh, eh, son compatibles. Cuando no sois prima innovadora, ¿vale? Podéis tener reducción fiscal y bonificaciones, pero, pero digamos, eh, no es compatible, sino que, que tenéis que tener la parte. Es decir, yo tengo 50 empleados, pues 25% lo estoy metiendo en deducción fiscal y 25 lo estoy metiendo en bonificaciones, ¿vale? No puedo en un mismo año fiscal meter a los 50 en, en los dos mismos incentivos. vale. Eh, condiciones, bueno, eh, pues básicamente que, que al final que la empresa que no haya tenido infracciones muy graves, ¿vale? Eh, eh, en seguridad social ni sanciones y que esté a la orden del día en los pagos ¿no? de la cotización de la seguridad social. Eh, los supuestos no aplicables que no aplican a esta, a estas bonificaciones. Vale, los que no tenéis personal con dedicación que I más de más y, ¿vale? Lo que realicéis, eh, personal que realice actividades de, que no sean eh, de más de más y, aquí, pues, todo el personal que esté en administración, en gestión de recursos, en marketing, ¿vale? Marketing puro y duro, ¿eh? ¿no? en digital, eh, en servicios generales, en dirección, comerciales, ¿vale? Toda esa, esa parte de personal no podría ser personal bonificador, eh, personal bonificado, ¿vale? personal eh, eh, con bonificación a, a, a investigación. Eh, empresas que yo me encuentro que, como lo que he mencionado eh, que son personal investigador todos los programadores todos los desarrolladores todos los analistas, los consultores funcionales, los arquitectos IT toda la parte que esté toda la parte técnica de la empresa que esté eh, en actividades de más de y, y y al final orientada también este servicio orientado tanto a, a, a empresas que estén trabajando en cliente. Por lo cual la propiedad intelectual no es suya, sino que es del cliente. Pero bueno, yo tengo a mi personal haciendo tiene de más de Masí, por lo cual tengo derecho a esta bonificación de la ciudad social, o empresas que le interesen más este servicio que la deducción fiscal. Vale, luego hablaremos luego un poco más a ver cómo compatibilizar entre, entre la deducción fiscal y la bonificación. Vale, los supuestos no aplicables continúo eh, también las la entidades públicas, por supuesto. Eh, luego los empleados que tengan un, una relación de labor, de labor laboral de carácter especial vale esto bueno los directivos deportistas los artistas los activadores tienen un RLC específico por lo cual no podrían tener una bonificación por el personal investigador y luego bueno el personal subvencionado con fondos públicos ya sean ayudas digamos eh, exclusivas para la contratación vale eh, vale continúo. no ha salido vale las actividades de más y de más y y bonificación, ¿vale? Eh, al final esas son la, las que regula el Real Decreto, ¿vale? El estudio del arte, la planificación de los proyectos, la ejecución técnica, la variación, el prototipo, eh, la reunión de coordinación, ¿vale? Aquí entra toda la parte de análisis, actividades de análisis, de diseño, de desarrollo, de pruebas, eh, toda esa parte, ¿no? Eh, programación, eh, todo esto, en realidad, como actividades de más y de bonificaciones. La excluible... La implantación, la puesta en producción, la producción, la normalización de, de procesos, la prestación de servicio y consultoría ¿no? típico, ¿vale? Eh, todo esto serían los excluibles, ¿vale? El mantenimiento correctivo, ¿vale? Es excluible también. La adaptación, la parametrización, esto, ¿vale? Es excluible. ¿Cómo se hace? ¿Vale? Ya sé, vale muy bien, Ya sé, José Miguel, ya sé cómo se hace las la, la bonificaciones, ¿no? En qué consisten. Pero bueno, vale, eh, mi empresa, ¿vale? Yo tengo personal investigador porque tengo programadores y están en tercero, o uh, me interesa a mí tenerlos y están haciendo el 100% de sus actividades en el año, ah, hay más de más. ¿sí? No realizan actividades comerciales, no realizan actividades de gestión, eh, no hacen puesta en producción. Vale, ¿cómo lo hago? Bien, esto lo que he mencionado antes, ¿no? Que es una bonificación que tiene su alta, que no es retroactiva. Es decir, yo ahora el 1 de mayo me la aplico, a partir del 1 de mayo tengo esa bonificación de eso eh, personal investigador. ¿Cómo se hace? Bueno, en el sistema red, ¿vale? Se, se comunica a la, a la Tesoría General de Seguridad Social y se cambia el la RCE, que en este caso es 99.16 para la persona investigador, y a partir de ese momento eh, estás pagando, tiene una bonificación del 40% de contingencias comunes en la social. Vale, eh, esto ya es más un tema, ¿no? de, de elaborar, ¿no? Pero, bueno, eh, ¿qué más? Obviamente después, siempre lo digo, ¿eh?, eh Aplícate la bonificación, pero luego también actualiza tu sistema de nóminas para, para tener eso en cuenta. Vale. Eh, aquí menciona ¿no? que, que al final hay, hay, dos, hay dos vías. ¿no? Eh, tenemos la vía de, de tener menos de 10 personas bonificándose y teniendo más de 10. Eh, al final, aquí el Real Decreto te marca estas dos vías. ¿no? Eh, muy, para empresas pequeñitas que tengan pues eso siete, ocho, nueve, 9 personas bonificándose, nueve personas investigadoras se pueden bonificar y simplemente se dan de alta y lo único que hace falta es tener una memoria técnica autolequidativa. ¿La puede hacer la empresa? Sí. Obviamente, aquí os aconsejo optar también por una consultora, no, por una consultora especializada en el sí, y al final os ayudará mucho en, en esta memoria. ¿vale? Es mucho más fácil, es eh, mucho más sencilla que la de deducción fiscal. Y, y bueno, simplemente teniendo la experiencia, se, se hace bastante sencillo. Y, y bueno, pues nueve empleados, eh, empresas pequeñas, yo conozco no clientes que, que le viene muy bien, ¿no? Porque bueno, nueve empleados, pues son unos eh, 3.000 euros por empleado, son 27.000 al año, pues unos, no sé, de unos 2.000, ¿no? 2.000 eh, y poco al mes, pues bueno, 2.000 y poco al mes que se está ahorrando en bonificación a la seguridad social, eh, en pagas a la seguridad social, pues, pues oye, eso es un dinero, ¿eh? es un dinero interesante. Eh, cuando la empresa es grande, mira, es que tenemos, no sé, 300, 300 personas en plantilla y 200 son, por los criterios que, que hemos visto y la hemos analizado, pues son 200 personas que están, eh, posibilidades de tener a personal investigador, bueno, pues tenemos un, una gran cantidad de personas que, que van a bonificarse y una gran cantidad de, bonifi, de dinero bonificado, ¿no? En este caso, eh, aquí el real decreto lo que te marca es que, que tienes que certificar, ¿vale? Tienes que certificar con una entidad certificadora y posteriormente eh, obtener el informe motivado vinculante, ¿vale? El, el informe motivado vinculante, vuelvo a poner aquí la, la, la transparencia de los tipos de informe, ¿vale? Este hace referencia al tipo D, ¿vale? Al de personal investigador, que al final en este informe te viene la relación de personas que se han bonificado, las actividades, ¿vale? Que han desarrollado y, y tiene el informe motivado que igual es vinculante, y entonces tú ya lo presentas a la tesorería de la Social y, y perfecto, ¿vale? Aquí te obliga, ¿eh? Aquí te obliga siempre, cuando es más de 10, tienes que tener informes modificado de ¿vale? Si no, la Seguridad Social te va a, a inspeccionar y te va a penalizar y te va, vas a tener que devolver eh, lo bonificado, ¿no? Porque al final no tienes esa, ese, ese respaldo, ¿no? De, de que has hecho bien las cosas. Bien, ya sabemos en qué consiste, ¿Qué necesitamos? Eh, si, si es verdad que en deducción fiscal lo que necesitamos es, bueno, ir año a año, ¿no? Para tener el IMV certificando, teniendo la memoria, teniendo la documentación técnica y, y demás, facturas y, y gastos, aquí lo que necesitamos es, eh, y lo que la empresa, digamos, más problemática le entra, es que tenemos que tener un seguimiento mensual, es decir, tenemos que tener un seguimiento mensual de las personas que se están bonificando, las que están dadas de alta, las que, pues claro, pueden casar bajas, es decir, un... un Puedes tener un empleado y que se vaya a otra empresa, se vaya, o que, bueno, se le baja por cualquier motivo, pues bueno, pues habrá que darle baja. Es decir, un seguimiento mensual de esas personas. Y en el caso, también hay que tener un, un seguimiento, ¿vale?, de, de evidencias técnicas mensuales. ¿Qué es esto de la evidencias técnica mensuales? Para bonificaciones, los que no piden para demostrar que están haciendo actividades de IMAD, es una evidencia por persona, por mes y persona de su actividad de IMAD, ¿esto qué son? Pues son correos, son mails, ¿vale? Eh, donde se vea que participa en un proyecto y que actividad realiza. Eh, en el caso de programadores, desarrolladores, pues son capturas de, de ese código, ¿no? de, de Java, de Jira, de lo que sea, de cualquier herramienta, en la que se vea el, el código, ¿no? la línea de código, la funcionalidad que se ha desarrollado y, y aparezca su nombre y la fecha. ¿vale? Digamos, son evidencias que tienen que ser nominativas y en fecha y, y bueno, esta es, digamos, la, la, la documentación o ¿no? el procedimiento que a lo mejor la empresa eh, para bonificar eh, le cuesta un poquito más. ¿no? Porque bueno, luego tiene que tener una herramienta de control horario, que en el caso de deducción fiscal no es necesario, simplemente es decir, más o menos, la estimación horaria. Aquí se hace falta una herramienta de control horario que, que defienda ¿no? y, y que podamos defender la participación eh, de, de su mayor parte del tiempo en actividades de, de más y en el proyecto, por lo cual hace falta una herramienta de control horario. ¿Vale? no sé, ya sea en SAP o sea en otro tipo de herramienta, ¿vale? Puede ser una herramienta interna, bueno, ¿vale? Que seguramente pues haya que, que adaptar no o que haya que, que, que tener en cuenta para, para si estamos bonificando no bueno, para, para que todo sea coherente, ¿vale? Hay que hacer una memoria de proyectos mucho más sencilla, mucho más sencilla que, que la deducción fiscal, ¿vale? Y, bueno, y luego la, la información de recursos humanos que necesitamos para bonificaciones pues son, el ITA, el IDC y el VL, ¿vale? Pero bueno, esto sin más, esto, al final aquí donde entra, digamos, la, la, la importancia, ¿no? La que la empresa, los que empresa, clientes, es en el seguimiento mensual y en el caso de, no que, tenga, de que no tengan herramienta de control bueno, pues, tener una herramienta de control pero sobre todo, sobre todo, en las evidencias mensuales por, por personal investigador. Vale, entramos en el último bloque, ¿vale? Eh, la optimización de, de, de los servicios, ¿no? De, la, de las bonificaciones, la deducción fiscal, vale, es estos incentivos, vale, muy bien, mi empresa, ¿y ahora cómo lo manejamos? Bien, yo siempre digo que la deducción fiscal no es un, orientada a proyectos de pasado, la bonificación es orientada al presente y a proyectos futuros a futuro siempre van orientadas las subvenciones, ¿no? la ayuda, ya sea en subvención o en préstamo. ¿vale? Eh, entonces, yo soy una empresa... Que mi, eh, mi actividad, ¿no? mi, mi core de negocio, es simplemente trabajar para tercero. Es decir, yo estoy en cliente siempre, mis proyectos son para cliente, eh, la propiedad intelectual es del cliente. Yo lo único que hago, bueno, aportar mis mi, mi programadores, mis desarrolladores, y están haciendo un trabajo de, de desarrollo software, pero no es para mí, es para un cliente. Pues ahí tienes un claro ejemplo de que de las bonificaciones es un, un, un servicio, ¿no? Que, que te va a, a incentivar y, y vas a tener una bonificación a la seguridad a a social muy importante. Yo soy un cliente, yo soy una empresa que tengo un proyecto que es para mí, que es un desarrollo software específico. Que, que bueno, claro, luego lo venderéis, obviamente. No, no voy a hacer al final la herramienta. Bueno, puedo hacer herramientas internas que sirvan para mejorar mi gestión, mi productividad y optimizar, que también son deducibles por, por innovación tecnológica, incluso por imadesis, muy novedosas, pero bueno vamos a quedarnos con innovación tecnológica y, y, y tengo esos proyectos, ¿no? Tanto internos como externos, pero que lo hago yo, eso mío, mi proyecto intelectual y demás. Vale, pues eso es una deducción fiscal, ¿vale? Una deducción fiscal clara. Eh, empresas muy grandes, tienen las dos cosas, ¿vale? Yo tengo empresas que, que tienen deducción fiscal, que tienen bonificaciones y que tienen subvenciones, es decir, tienen los tres, los tres incentivos. Eh, deducción fiscal, pues todos los proyectos internos, bonificaciones en los proyectos externos para clientes y subvenciones, pues, los proyectos más top, digamos, ¿no? Más, más importantes. Y, y tiene los tres. Empresas más pequeñas, bueno, pues, puede elegir entre uno y otro. A lo mejor tienes empresas que hacen proyectos internos y son para sí. Luego, herramientas, plataformas, eh, software, eh, aplicaciones que son para ellos y luego lo venderán. Obviamente no, pero, pero son para ellos y la providencia la está la suya, pero a lo mejor le interesa más bonificar. Sin ningún problema se puede bonificar. Aquí también tener en cuenta que la cifra que se hace en deducción fiscal es el 12% de todos los gastos. ¿no? Entonces, el 12% del salario bruto más eh, la seguridad social, el, el retorno económico va a ser más grande que la bonificación, que es solo el 40% de las contingencias comunes de seguridad social. Pero bueno, hay, hay empresas que, que, que prefieren ¿no? esa bonificación, ese dinero, esa, esa reducción de pago de la seguridad social mensual desde el día 1 que se aplica y no pueden esperar ¿no? a. a o no tienen cuota o, o no quieren monetizar para, para la deducción fiscal, ¿no? Aquí al final yo creo que, que bueno, coger la, las tres, los tres incentivos y, y, y de ver cuál se asocia a cada empresa a cada, a cada año, incluso puede de un año variar, un año fiscal el 2019 puedas tener bonificaciones, el 2020 pasa a deducción, luego otras bonificaciones, es decir, o, o combinar, ¿no? 50% de tu plantilla va a bonificaciones, 50% de tu plantilla va a deducción fiscal. Vale, y con esto termino, ¿vale? Eh, espero que haya quedado claro eh, los dos servicios, la deducción fiscal y las bonificaciones y, y voy a mostraros también los resultados, ¿vale? Porque esto está muy bien, ¿vale? Vale, consiste en esto, pero aquí la, la empresa realmente lo hacen, ¿no? ¿No? Mis competidores, mis vecinos hacen hacen esto, bueno, pues sí, ¿vale? Eh, este es un gráfico, vale, sacado de un informe que hace el Ministerio de, bueno, va hasta el 2017, ¿vale? van un poco, ya sabéis cómo van estas cosas, van un poco un poco lento. Bueno, tenemos información hasta 2017 y como veis el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Del 2003. Las solicitudes presentadas, bueno, pues superan las 7.500, eh, el informe motivado vin, eh, emitido pues superan los 5.500 en este último año recogido, ¿no? En el 2016, en el fiscal 2016. Por lo cual se ha hecho en 2017 y, y la verdad que, que las cifras van creciendo ¿eh? por nuestra experiencia. Tanto el 2018 como el 2019 eh, subirán, subirán mucho más. vale En, en número, vale en, en euros, bueno, ahí veis eh, al final el tipo A de informes motivados es la mayoría, lo que hemos mencionado antes. Tipo A es deducción fiscal y tipo D es bonificaciones, si presentaron... E informe emitidos 4.743 en 2017 ¿eh? y, y tipo, de, tipo de bonificaciones 310. Esto repercute en un total de 306 millones el último año vale, que está registrado. Más de 306 millones de euros que las empresas han tenido de deducción fiscal. Es decir, han dejado de pagar 306 millones. Eh, han dejado de pagar o se le ha incentivado, mejor dicho, se le ha incentivado por, por, por gastar ¿no? y por tener proyectos y por ser empresas de innovadoras. ¿Vale? Eh, en cuanto a esfera social, bueno, eh, esto ha crecido enormemente. Eh, en 2018-2019 se han metido grandes empresas tecnológicas y esto, el número va a crecer. Bueno, los, los, los datos que tiene registrado el Ministerio en número de personas en 2017, personal bonificado, fueron 31.000 personas, ¿vale? Por más de 66 millones de euros. ¿eh? Es decir, eh, una cantidad... Eh, muy grande, ¿no? 66 millones de euros de, de seguridad social que, que, que hay personal, investigador y empresa que, que se han bonificado, ¿vale? Por lo cual, los números acompañan, ¿vale? Y esto va creciendo, ¿eh? Bonificaciones, ya os digo, eh, en Madrid, ¿no? Que es donde estuve yo, eh, y al, bueno, Madrid y en todo el entorno nacional, ¿no? En, en toda España, eh, tanto deducción fiscal como bonificaciones se va conociendo cada vez más, las empresas van descubriendo que está muy bien regulado, que, tiene, que tienen una seguridad que es muy importante con el IMV, una seguridad y una vinculación eh, muy importante que, que, que no tienen ¿no? esas esa dudas o esa, o esa intranquilidad de cara a Hacienda, por lo cual es un servicio y son dos incentivos que están creciendo muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, en Andalucía eh, ahí tenemos un poco más de, de mejora, ¿no? De margen de mejora. Yo como andaluz Espero que, que crezcamos mucho más, no o sea, es verdad que al final, bueno, todo el tejido eh, empresarial y demás está en Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco, ya lo sabéis, pero bueno, Andalucía tenemos mucho potencial y amigos míos y demás, yo siempre les digo que, que, que bueno, al final estos es son los incentivos que hay y, joder, si, si los cogen en Madrid o en, o en Cataluña o en País Vasco, pues nosotros, ¿por qué no, no? Vamos a jugar todos con las mismas reglas regla del juego y la misma ventaja y al final, bueno, esto es una... Eh, un incentivo eh, que te da el Estado por asumir ese riesgo ¿no? tecnológico y asumir esa incertidumbre de innovar, y, y hay que aprovecharlo. Sin más, eh, abro si queréis el turno de preguntas, ¿vale? Y vemos y a ver qué, qué ha parecido. Vale. Eh... Vale. Eh, Cobadonga, no sé si tienes pregunta. ¿Te abro el micro? Cobadonga Fernández. Vale, parece que no. Bueno, si, si acaso tiene pregunta vuelve a levantar la mano, ¿vale? Vale. Eh, Juan Moreno, Juan Carlos, entiendo. Buenos días. Hola, me escuchas bien, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Qué tal, Buenas tardes. Mi pregunta va sobre la memoria que hay que realizar de personal investigador, que creo mm -hmm. que denominabas uh, autoliquidable. ¿Esa sí. se queda en poses posesión de la empresa o hay que entregarla en el impuesto o es para una económica excepción? Sí. En el caso, gracias, eh, en el caso de que sean eh, una empresa que se bonifique menos de 10 de empleados, es decir, 1, 2, 3, 4, hasta 9, ¿no? Uh -huh. eh, no es necesario certificar y obtener el IMV, simplemente con la memoria autoliquidativa. Esa memoria autoliquidativa no hay que entregarla en ningún sitio. ¿vale? Eh, se me ha mencionado, eh, se me ha olvidado mencionar los plazos de la unificación. Los plazos de la unificación tienes que tener el IMV ¿vale? antes del 30 de junio del año siguiente. Es decir, yo me he bonificado durante todo 2019, tengo que tener el IMV antes del 30 de junio de 2020. En el caso que bonifique ahora a mayo de 2020, tendré que tener el MV el 30 de junio de 2021. ¿Vale? En el caso, siempre en el caso de que supere los 10 investigadores. Si no supero 10 investigadores, tendré que tener esa memoria autoritativa en mi posesión, en la empresa, antes del 30 de junio de 2020, en caso de 2019, y en 2021, junio, en caso de 2020. Vale, eh, Entonces, simplemente tenerla eh, como repositorio, ¿vale? Como memoria que justifique esa bonificación por menos de 10 empleados en posesión de la empresa, por si viene a una inspección. No hay que entregar en ningún sitio. De acuerdo, muchas gracias. Vale. En el caso de que sea más de 10 empleados hay que certificar, hay que tener IMV y ese IMV se deposita en la tesorería de la de Seguridad Social Gracias. Eh. Vicente, Vicente Moreno, ¿te abre el micro? Sí, bueno, otra vez. Eh, mi pregunta es sobre, sobre, en este caso, de las bonificaciones, o sea, sobre mm. cosas que entrarían. Por ejemplo, una de las ramas de mi empresa es algo sencillo. Desarrollo de aplicaciones para, de app para clientes y desarrollo de páginas web para clientes. Y el mantenimiento mm. posterior, si quieren ciertos cambios, se lo hacemos. ¿Eso entra dentro? Vale. El mantenimiento, no. Si, ah. si, si, vale, mantenimiento y soporte de esas páginas web, de esas aplicaciones, no. Eh, si es una aplicación nueva... ¿Sí? Y, y si es un, una página nueva, nueva también. Eh, la aplicación es realmente eh, eh, al final esto, ¿qué pasa? En empresas grandes está separado, ¿no? Tenemos un equipo que hace el desarrollo y otro equipo sí. que hace el mantenimiento ¿no? o el soporte. En empresas más pequeñas a lo mejor está más conjunto, ¿no? Pues sí. habría, que, habría que, eh, que intentar simplemente seleccionar a las personas que están haciendo el 100% de su tiempo el desarrollo, ¿vale? Eh, intentar separar del mantenimiento. ¿Por qué? Porque el mantenimiento o, o soporte no está contemplado como actividad de más de sí, por lo cual, dependiendo del porcentaje que tenga, eh, si ya de re, si dedica un poco de porcentaje, un poco de, un poco de su tiempo, ya no sería personal bonificado. Entonces, normalmente en la empresa lo que hacen es tener varios equipos, ¿no? Un equipo que hace que hace, hace ese desarrollo y otro equipo que hace el mantenimiento. ¿Por qué que un 15% lo que puede dedicar a otras cosas? Sí, pero ese 15% de dedicación no va orientado, por ejemplo, a actividades de no hay más sí, sino actividades de formación, divulgación, asistencia en congreso, etcétera. Es decir, eh, una persona que está haciendo mantenimiento o, o actividades comerciales nunca, nunca, aunque sean 10 horas al año, va a poder bonificarse. Va a poder bonificarse, imagínate, eh, de, enero a, a diciembre, de enero a junio, ¿vale? Porque de, también es verdad... Que la que el periodo bonificable puede ser de tres meses, pero no tiene que ser porque todo el año. Yo puedo bonificarme con una persona de enero a marzo, o de enero a junio, o de enero a agosto, y a partir de agosto, si va a hacer mantenimiento o va a hacer eh, tareas de soporte, pues deja de bonificarse. Vale, vale, ok, está claro. Gracias, Vicente. Vale, eh, Alejandro González, buenos días. Sí, buenos días. Eh, a ver, una Hola. pregunta, porque nosotros somos una, una startup que tenemos eh, desarrollo I +D desde el principio, tenemos un, uh -huh. un proyecto en marcha a punto de terminar de, de CTA, de la Corporación Tecnológica Andalucía, de I D, y un proyecto uh -huh. eh, Cervera eh, aprobado por cedeti eh, el año pasado, pero pendiente de firma todavía. Eh, dada esta situación, nosotros aún así llevamos desarrollando desde 2016 producto propio eh, y me surge una duda. Nos interesa, eh, entiendo que nos interesa la bonificación social desde ya, pero el tema de la deducción fiscal no lo tengo claro, porque no tenemos informe motivado ni nada de esto eh, hecho todavía. Claro, aquí eh, la deducción fiscal hay que llevarla año a año, es lo importante, Ajá. ¿no? Entonces. Eh, vosotros ya, bueno, estáis al límite de, de, de recuperarnos eh, el año 2019. Uh -huh. eh, 2018 y 2017, creo que ha salido ante una pregunta, ¿no? Se puede sí. recuperar, sí, pero no voy a tener informe modificado vinculante, voy a tener de esos año certificado eh, ¿Qué pasa? Yo he tenido clientes, yo he tenido empresas y he tenido proyectos que se le importe no es muy grande, es decir, si son 20.0, .000, 30.0, .000, 40.0 .000 euros, eh, lo que se hace es rescatas 2016, rescata 2017, rescata. 2000, bueno, o incluso no te vayas tan lejos, rescata 2017-2018 uh -huh. con ese certificado y, y 2019 lo que haces es, es tener el certificado y el IMV. Quieras que no, ya tienes certificado IMV del año 2019 que es el mismo proyecto que empezó en 2017. no Entonces, uh -huh. bueno, tienes más seguridad que simplemente tener ese certificado. Lo más seguro pues si eres muy conservador y una empresa muy conservadora y, y, y quieres seguridad absoluta, pues eso lo vas a poder rescatar 2019 con IMV. Vale, y bonificaciones sociales sin duda desde ya, entiendo. Sí, sí, sí, sí. bonificaciones, eh, eso, su... a ver, hay que hacer una identificación, ¿no? Esto sí. es, vale, eh, yo creo que tengo personal que hace actividades, tiene este tipo de, de titulación, no, este tipo de perfil y, y lo que quiero eh, me interesa. Vale, pues vamos a identificar a estas personas, vemos el grupo de cotización, vemos el tipo de contrato que tienen, vemos eh, qué actividad realizan y, y tienes, pues, 10, 15, 150 personas. O se da de alta y hay que hacer un seguimiento. ¿Desde ahora? Sí, desde ya. En cuanto se haga esa, esa identificación preliminar, eh, se puede empezar. Eh, ¿Lo mejor? Pues, cuanto antes. Vale, fenomenal. Gracias. Gracias, Alejandro. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Creo que no. Vale, eh, si podéis por favor. Vale, Covadonga, creo que me ha escrito en vez de. Vale, eh, te contesto Covadonga, vale, que me dice que tienes problemas de audio. Eh, a ver si puedo. Es larga. Vale, el IMV se solicita por, por proyecto, ¿vale? Eh, el IMV va a ir siempre asociado a un proyecto y, y a un año fiscal, ¿vale? Entonces, el IMV siempre se asocia a proyecto y año, a conjunto, ¿vale? Es decir, eh, una empresa puede solicitar en un mismo año 6, 7, 8 IMV dependiendo de si tiene 6, 7, 8 proyectos. Al año siguiente tiene que volver a, a solicitar, si ese proyecto con, continúa, el IMV, ¿vale? La diferencia, que no será un, un IMV tipo A nuevo, sino de seguimiento, ¿vale? Pero se pide siempre eh, cada año, ¿vale? Y va asociado a un proyecto. ¿Vale? Eh, en concepto de otros gastos... Vale, en otros gastos entra eh, siempre en proyectos de TIC, ¿vale? Eh, no entran ni viajes, ni entran dietas, no, comidas, etcétera, que a lo mejor en, en o, o, gastos de, de formación, es decir, no entran gastos que en subvenciones sí pueden habitualmente entrar, eh, aquí no, ¿eh? en deducción fiscal está mucho más limitado. Eh, ¿Qué puede entrar? Yo habitualmente lo que me encuentro y que aceptan, que porque muchas veces no, ni te lo aceptan, son datos de, son gastos de de eso, de servidores. De datos muy específicos, no muy concretos, sobre la tecnología del proyecto que, que, bueno, que puede que puede llevar. Pero, pero es complicado, en otro caso. ¿eh? Casi todo va a personal y a, y a la colaboración externa, ¿vale? a factura de, de colaboraciones. Eh, ¿Qué más? Eh, la presentación, sí, la presentación creo que es, eh, sí, sí se está guardando y, y la vamos a mandar ¿vale? a la oficina técnica. ¿Vale? Y así que no os preocupéis que, que la enviaremos. ¿Vale? Y, y bueno, sí, proyectos que, que sean de IMADI a dos años, ¿vale? Que sean de dos años o, o, o más, eh, igual, no hay ningún problema, ¿no? Sí es verdad que si han empezado en 2017, ya no vais a, a, a poder eh, tener esa... Ese IMV, vaya a poder solamente certificarlo, ¿vale? Por lo cual no vaya a tener esa seguridad 100%, pero bueno, es muy habitual, es ¿eh? muy habitual rescatar gastos de, de un año o dos. 18 no, siendo si si no sincero, pero pero, pero sí si irte un año o dos para atrás, si no son proyectos muy grandes, ya es habitual y se hace, ¿vale? Eh, sobre todo teniendo un IMV del último año. Al final esto se orienta, a, vale, yo tengo un proyecto de 3, 4 años eh, he llegado tarde porque me he enterado ahora de este servicio de inducción fiscal ahora. Bueno, pues yo recojo 2017, 2018 y 2019 tengo el IMV. Y, y si da tres años, pues perfecto. ¿Qué pasa? Yo tengo ya un IMV con ese nombre de proyecto, con ese acrónimo, que dura tres años, me ha certificado la entidad certificadora tres años, el último está certificado con, con gasto también y, y, y encima tengo el IMV, ¿no? Por lo cual tengo bastante seguridad. Se hace, ¿vale? Se hace y se recoge. Los, los proyectos, siempre habitualmente en TIC, suelen ser de media a dos años, ¿vale? Pero hay proyectos de tres, de cuatro, incluso de cinco y de uno también, ¿eh? ¿vale? Y preguntas también sobre mi dato de contacto. Bueno, mi nombre eh, es José Miguel Carrión, ¿vale? Soy consultor eh, de gestión de IMADEMASI en Zabala, ¿vale? Zabala Innovation Consulting. Y, y bueno, eh, creo que no aparece mi dato de la presentación. Pero bueno, tenéis también el contacto de, de la oficina técnica, ¿vale? Que, y demás, ¿vale? También me podréis encontrar por, por redes sociales. Eh, María del Carmen, veo que levanta la mano, voy a... ¿No? ¿La has bajado? Vale, pues entonces perfecto. Vale, pues, pues nada más. No, ¿Sí? No sé si. Te abro María del Carmen a ver si tienes alguna pregunta. <risa> Perdona, sí, levanta la mano. Eh, te quería preguntar unas preguntas. Eh, si tú tienes, por ejemplo, una subvención, eh, imagínate, nosotros vamos a solicitar una, una subvención que cubre el. Eh, es una Neotec, ¿vale? De CDT, Que te cubre, por ejemplo, los gastos de personal. Y eh, queremos desgrabarnos también la bonificación de la seguridad social. ¿Las dos son compatibles? A ver, tienes subvención Neotec, me ha dicho. Sí, por ejemplo, sí. Vale. Si tienes subvención Neotec, Neotech, eh, sí, puedes tener también bonificación y deducción. Eh, aquí tienes que tener siempre en cuenta que nunca vas a poder recibir más dinero del que estás pagando. Es decir, si la subvención claro. de Neotec, no sé cuánto era, ¿cuál Un 70. Un, 70. Uh, vale, 70. Pues 70% se va a tener el 30% restante. Entonces, deducción fiscal, vale, va a tener ese 30% que seguramente sea menos porque habrá gastos que no te sean deducibles. Y, y bonificaciones eh, está ahí al límite, ¿vale? Está ahí al límite, eh, tienes que hacer cuentas para que, claro, las contingencias comunes, que son el 40% de lo que te pagan, que entre la bonificación y la subvención no lo supere. Eh, pero bueno, va a estar ahí muy, muy justo. ¿eh? Va a, en, en un neotech, por ejemplo, eh, está ahí muy justo. Habría que estudiarlo en detalle, hacer cálculos. Eh, en otro tipo de subvenciones, que sean del 10, 15, 20, 30%, no hay problema. Es sí, verdad que cuando superan el 50-60% de subvención hay que mirarlo muy en detalle. Eh, pero bueno, se puede mirar y seguramente si sí, sí tengáis tanto posibilidad de deducirlo como de bonificarlo. Vale. Muchas gracias. A ti. Vale. Y, y creo que ya no hay nada más. vale. Eh, simplemente, ¿no? Eh, sí, inmaculada, sí. Enviaremos la, la presentación. Vale, y, y poco más. No sé si, si tenéis otra pregunta. Si no lo dejamos aquí, vale. Ya sabéis eh, lo que ha dicho mi compañero Daniel. No eh, tenéis eh, el contacto de la oficina, cualquier pregunta que necesitéis, y bueno, igualmente, no me podéis encontrar en, en redes sociales, eh, si queréis un poquito más de, de orientación. Nada, muchas gracias, espero que vaya bien el día y, y encantado de, de daros esta pequeña eh, charla ¿no? sobre incentivo, de deducción fiscal y bonificaciones y animaros a todos a, a, a utilizarlas ¿no? y, a, y al final para gestionar la, la innovación como, como esto. Sin más, muchas gracias y un saludo.